Hola, galeones, ¿cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo para el canal. Y en este caso, en este presentante, estamos en Final candy 2. Bueno, continuar, noche 3. Creo que ya se ha movido, ya está. ¿Dónde está? Ah, que está aquí. Vale, eso no va a ser tan difícil porque para mí es muy fácil este juego Oh, ha aparecido Candy Corre, corre, llévala hasta aquí Vale, está aquí ¡Oh! ¡Qué susto, Penguin, por Dios! Oh no, Chester ¿Aquí Candy No, pero estaba aquí Tío, y encima cuando empezar ya me da un susto por Penguin, tío Oye, oye que viene, que viene, chandillado. Oye, tranquilo, que ya me ha venido dos veces. ¡Oh, ¡Tío! ¡Pero esqueroso, Penguin! De verdad. Debía. ¿Te ¿Te de, de verdad, te voy a te dar una buena. Como te veo otra vez, y sí, me asusté. Aquí está. Está. Cindy no sé si va a venir. Sí, ha venido aquí. ¡Qué suerte! ¡Oh, tío! ¡Qué suerte con este pingüino! <risa> A chachita de enfado que le voy a decir para otra, pero no, no voy a decir para el otro en ese juego, porque eso es malo. O sea que no diré para ver otro. Solo eh, si me enfado y diré alguna, entonces la cortaré esa parte del vídeo. Porque no se puede decir. Así que bueno, vamos a seguir. De verdad, la próxima vez que, que me aparezca, te voy a a reventar de ventarle, verdad me va a aparecer verdad no no me ha cuando creo que me va a aparecer no ha aparece. ahora cuando no me lo espero ahora me aparece tío ¡Qué asco todas una vale no es tan difícil como le he dicho ah, ayúdame candy de pelucha ¿Sorgo? No sé para qué hago esto, pero solo es para que me sienta mejor. Llama. Que Cindy sí, tiene que venir así, aquí. Oh, tío. Me da un susto, pero en realidad no ha dicho nada, ¿eh? Tío, este pingüino es que más me da susto me da este en este juego, de verdad. Y eso que antes cuando yo jugaba, eh, solo probé la noche una antes de. Antes de oh, grabarlo. Corre, corre, llama, llama. Oh, oh, oh. No me pensaba que era Penguin, pero no era Candy es que había aparecido en esa cámara, por eso había quitado la cámara. A lo mejor era Penguin, pero lo he quitado y ya ha desaparecido. Pero Penguin, ¿qué es? ¿Como un contraste que me hackea el ordenador? O sea, ¿Penguin qué es? Es como una imaginación, porque, so porque es como que no existe al estar roto. O sea... Eh, él lo que hace es, es fastidiando, pero no entiendo si una, una, cómo puede ser ahora que pueda hackear esto, sí. Y cuando. Eh, eh, es que parece un fantasma, la verdad. Aunque sea un animatrónico. Las tres 6! AM! corre. Llama, llama. ¡Llama! ¡Llama no me cago en todo. Lo siento, es que eh, tío, me... sin, sin querer eh, Lo he puesto otra vez la llamada Justo cuando estaba Cindy eh, Lo he puesto otra vez No sé ni por, para qué he puesto eso Y por culpa de eso me he quitado la llamada Pero muy pronto, bueno, muy pronto no Va a tardar varios ¡Oh! A saber cómo será ahora La noche 7 y la 8 Esas son las últimas noches la ochilla es la más difícil, de verdad, lo digo. Pero lo grabaré en ese canal. ¡Oh, oh! ¡Llama! ¡Lo de Está bien. Vale, voy a ir a esto. Mira, justo estaba, eh, estaba aquí el chester Voy a ver el easter egg que vi. Sí. Eso es de un animatónico que no, no sale aquí para matarnos, pero en realidad es como un easter egg Y creo que es un youtuber que tiene el perfil de eso, es que no sé, me suena tío Pero... ¿Cómo va a suena un youtuber? Hay varios youtubers que... Me... Que Superpiso no se sale, se pone incómodo de otro animatónico que se inventa a ellos. ¡Eh! ¡Joder! o sí, Cindy? ¿Eso que Candy es más rápido que ella? Cindy es la que me aparece siempre. ¿Y eso que Candy es más rápido que ella? No lo entiendo. ¿Cómo es que Candy todavía no me aparece? Y un montón de datos va a aparecer, mientras que Cindy está aquí todo el rato viniendo. Oh, oh, casi pierdo por culpa del de penguin. Ese es roto. Llamas, llamas. A 5. ¡Oh, no! ¡Buena! Vale, ya está. A 5, la 5, que lo consigo. Uh, A 5. No sé por qué me río con las 5. Aunque la noche 4 no sé si me va a costar. Es que no se va a ser tan difícil para mí. Pero es que tendré que ocuparme de varios. Blanco, en realidad, me vi, lo vi y salió en la noche 5. Así que en la noche 5 tendré que estar preparado. Porque va a ser una. muy difícil. Pero bien. A, a ver. Que son ya a las 6, ¿no? La Candy. Alguien de peluche o ¿Oh, no ¿Hay alguno? Pues mira, ahí tengo una llamada para que venga Voy a quitar la cámara por si va a aparecer penguin. Es que ahora, cuando me vaya de cámara voy a estar quitando súper rápido Como ahora, eh, no, pero también aparecía A ver, ¿cuándo va a ser las 6, tío? ¿Qué, qué, qué esto? Ah, mira Iba a decir por hablar, pero es bueno que sean las seis, al menos así me paso la noche. Eh, a ver, siguiente minijuego. Soy vilant, soy Blanc. Literal, es que soy vilán. Recoletar, me dijo, ¿Qué es esto? ¡Ah! Tengo que coletar cuatro dibujos. Nuevo Candy... Y Cindy, esos son los animadores principales, que son Candy y Cindy. A Voy a bajar a ver dónde hay más. Ah, mira, aquí hay uno. Voy a ir a por ese. ¿Dónde está Chester? ¡Ah, En el primer minijuego lo rompieron. Y en el segundo, pues el penguin el reunió sus partes. Bueno, reunió tres, la cabeza. Eh, un brazo y una pierna. para dar otra cosa. No, no me acuerdo de qué... Eh, qué técnicas, eh? Yo, yo no me acuerdo. ¡Ah, claro! Coger los dibujos. Voy a ver. Ya está, ya está. Eh, para Blanc. Mm. Han hecho un dibujo a Blanc que es con un bigote que Eh, la fecha, 1991. Interesante, va cambiando de fecha. No sé, pero en todos mis juegos lo voy a sin visa. A ver, faltó uno, uno, ¿no? Nuestra banda. Noche 4. Vamos a empezar rápido para que el vídeo no dude no dure mucho. Noche 4. Estoy preparado. ¡Tío! Cámara. <risa> a ver. Cámara. Ver. Cámara. Ver. Cámara. Ver. Cámara. Ver. Me parece uno. Pues le llamo. Oh, oh, oh. Llama a la policía. Llama. ¿Hay alguno? No. Pues entonces juego. O oh, no, está haciendo ahí. Vale. Eh, ¿Y eso qué significa? ¿Qué pasa? Eso lo veo en la cámara. Solo pasa si está aquí. Oh, mira, justo cuando le he dicho ha aparecido. Creo que había aparecido Penguin, pero lo he quitado súper rápido. No sé, me ha aparecido Pedro. Menos mal que no lo he visto. Son las 12 de la noche. No, no, no. Oh, menos mal que he quitado más cámara. ¿Vale? Candy Vale, Candy ha, ha sido buen chico Y ha venido a donde yo le había pedido Las una de la mañana En la noche 4 Venga, venga Vamos, que... No, oh, tío De verdad, Penguin, de verdad A ti es el que más te odio Tú eres el animatrónico que, te... que más te odio Te odio de verdad no hay ningún animatrónico que sea peor que ti Y menos mal que te has puesto encima mía para escucharme Me has visto para que escucharme lo que te he dicho Ahí sale lo de tú, pero yo no había visto ¡Ah, no! ¡Espera! Aquí te acaban por si aparecía el penguin A ver, oh. Aquí está ¿Hay alguno? No, todavía no. Así que le quita la llamada. Oye, sea, no sirve para nada. Le van si la deja ahí... A lo mejor eh, cuando sea un animatónico, pues entonces lo romperá, la llamada. Literal. No, no estaba penguin. Lo que pasa es que le quita por Vale. ¡Las 12 de la mañana! 12 minutos, vale. Ya sé eh, cuánto dura la... ¡Oh! ¡Mira, qué suerte! ¡Y mira qué suerte! Justo tenía una llamada para ti, ¿eh? Vale. Eh, dos de la mañana. Estoy sobreviviendo ultra bien. Mm. El... Hola, Cindy. Bueno, es Cindy. Hola, ah, Withered, Candy. ¿Te gusta ser un Withered a vosotros dos? Mm, lo siento. Lo siento, pero no podemos arreglarlo Tenemos... Tenemos... Un, un invento para poder bailar, pero no tenemos ninguno para arreglarlo O sea, que os aguantáis en el... Eh, eh. ¿En dónde? No lo sé En... En, ba en Barcelona? Oh, corre. Eh, No. Vale, aquí está el candy, así que le llamo. Vale. Pues voy a ser aquí toda la está haciendo lo mismo. Que son las 3 de la mañana. Creo que el vídeo va a durar 15 minutos, ¿eh? Corre, corre. <risa> tío, y eso que, me lo, eso que me pensaba que iba a venir Yo me decía, seguro que va a aparecer el penguin En mi cabeza Y es verdad, y encima yo me lo esperaba Yo me pensaba que iba a pasar Y encima me asustó ¡Qué bien! Qué tío, te pone ahora en las cámaras de dan que día de ese pingüino De todos los dos Es malvado Compren su... Mua antes del ja, para ser malvadisco. <risa> para ser malvadisco. Lol. Las 4 de mañana. Tata, tata, mm, mm, mm, mm. Llama, llama, llama. Yo first. You are the first person on this location location What? Oh yeah. Un momento ahí alguno, que no me he fijado porque lo he hecho demasiado rápido. Todavía son las 4, tío. Ya lleva un montón de. Ya lleva 15 minutos en solo dos noches. En la vida real duraría dos horas. No, espera más. En la vida real sería 6 seis, eh, seis horas más 6 horas. Bueno, 6 por 2 Pues son 12. 6 por 2 son 12, o sea, está claro. Pues 12 horas ahí grabando eh, en la vida real. Las ¿Sí? 5am. Las 5 a Las cinco de la mañana. Las 5am. Um, bueno. Um, las la 5 ah. Uh, casi me hace que jaque el servidor casi hackee el servidor eh, por culpa de ese pingüino y no me da tiempo de arreglarlo para poder pillar al Chester a ver joder que okay. ya el vídeo vamos a 16, eh, bueno a ver venga llama Vamos, venga. Pero, tío, el 5 no se va. Quiero que vea que el 6. Quiero el 6. Quiero que salga el 6. Quiero que salga el 6. Quiero que salga el 6. O sea, de las 6 de la mañana. Ya, llamo. Ah, oh, no, se es está haciendo. Sin... A ver qué el minijuego nos espera. ¡Uah! ¡Lo hemos conseguido! A ver. Esta vez con quién vamos. Mmm, con Cindy. Vale. Ahora controlamos a Cindy. Estamos en el... el, eh, y el... Ah, no, espera, antes estaba Candy. Oye, ¿dónde está la corbata de Candy? Seguro que habré descubrido el, el cambio de los demás youtubers no se habrán dado ni cuenta. La corbata de Candy no está... Bueno, voy a ir buscando... Voy a ver la fecha. Voy a ver la fecha antes de, de buscarlo. Bueno, creo que tengo que buscar... ¡Lo sabía! La corbata de Candy, lo sabía. 1992. vale Pero no era 1987 cuando... Eh, eh, yo estaba haciendo las noches en Final Candy 1. ¿no? Estaría en la fecha. O sea, en, en la primera parte de Final Candy 1. O sea, las noches 1 y 2. En la noche 1 me di cuenta. O sea, tengo que poner, ¿no? o pues, así ¿Y, y ahora que. Vale, ahí se acaba. Pues. Vamos a hacer. Creo eh, que ya se acaba el vídeo. Sí, sí. En el siguiente vídeo haremos las noches 5. Pero. Suscribiros, eh, darle like para like, eh, suscribiros para ser un gale un nuevo galeón en el. Pero también he descubierto que hay eh, bueno, dos amigos que tengo Que se han creado su propio canal, me di cuenta hace ahora cuando lo hicieron hace tres meses al menos que se suscriban y le den like a sus vídeos porque... Eh, son mis amigos, así que eh, así apoyarías mucho a, a ellos. Bueno, son tres canales, ¿vale? En el link de... Bueno, en la descripción tendréis los tres canales para poder... Para poder... Poder suscribiros, ¿vale? Si no os gusta, pues entonces al menos suscribiros para apoyarlos, ¿vale? Bueno, hasta la próxima. Eh. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros. Y hasta la próxima. Chao.